Voices oh, in my head yeah. I don't really care yeah. Papa, no know yeah. Para estar ok pues yeah. oh, in my head yeah. I don't really care yeah. Papa, no know the same. Yeah, nah, vamos a hacer dinero A mí me gusta lo caro que Yo sé que soy muy frío Pero mi cuello está al lado Tengo un ángel cuando pienso Pero un demonio al lado Y cuando veo que ya empiezo Sorry, pero nunca acabo pues oh, in my head Eh, hey, hey, eh I don't really care Baby, a veces yo me siento como un rockstar Todo el negro que gas like a fast car. A mí me tira pero solo quieren imitar Saben que yo sí sé bien de flexear 24-7 estoy ready. ready Every day I'm looking for a Ferry When I was broke you didn't hit my silly. Now look at my pocket is so heavy yo hago esto por fe, ahora te doy forma C yeah. Tú no paras de hablar, a la vida otra vez Yo no paro de gastar, I'm a la vez vende Girl, I'm off the drink, I'm off the same yeah. If you want so much swears, I can tell you Girl, I'm off the drink, I'm off the same If you want so much swears, I can tell you I swear I fell in love, with the best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 Bozé mi mano, a lo bien. Yo tengo la nave de pega. Yo sé que soy muy frío, pero mi yo está al lado Tengo un ángel cuando pienso, pero un demonio al lado Y cuando veo que ella empieza a sobrevivir, pero nunca acabo Voices sin más hate, eh I don't really care, eh, eh Papa no desheng